Buenos días, buenos días. Bueno, en estos momentos, en estos momentos, eh, en el hospital San Vicente de Paul acaba de hacer su, su entrada, ¿verdad? Una una eh, comisión de desde Santo Domingo, médicos, médicos, eh, me, médicos que en el día de hoy se aprestan para, para trasladar hacia la ciudad de Santo Domingo. Eh, al abogado Cristian González, quien antes de ayer eh, sufrió, verdad, un impacto de bala en la cabeza y en estos momentos que ha permanecido desde hace varios días en el Hospital San Vicente de Paul, aquí en San Francisco de Macorís, ya hace un momentito la ambulancia eh, se apresta se para trasladar en un helicóptero hacia la ciudad de Santo Domingo este abogado, donde, repito, eh, estamos a la espera de que Cristian, que se encuentra, repito, en el hospital y ha recibido las atenciones en el San Vicente de Paul, sea trasladado hacia eh, la ciudad de Santo Domingo, así que vemos, perdón, hacia Santiago, hacia Santiago. Una unidad de bomberos de, la, de la, la ambulancia, perdón, del cuerpo de bomberos de San Francisco de Macorís se encuentra en estos momentos. Vamos a conversar con un pariente de Cristian. Eh, caramba, ¿cómo se sienten ustedes ante esta situación? May, May, tú sabes que nosotros estamos aquí porque lo van a trasladar a home? Yo le dije anoche que llamé a un programa, pero. No, es, no fue posible anoche porque la presión la tenía un poco baja, entonces hoy lo estabilizaron y lo vamos a trasladar a Santiago allá en una ambulancia aérea, ya que eh, nosotros estamos esperando que se aclarezca eso porque cuando él cae allá en, en, en el sitio que él cae, donde está, él no le da los primeros auxilios y le dice que lo lleven y que lo lleven y nadie lo quiere llevar hasta que no... Hasta que no, no llega la, la, cómo te digo, la ambulancia de, de 911. Pero imagínate, nosotros estamos devastados aquí esperando que la policía tome caída en el asunto y que aclarezca esto. Porque imagínate tú. Ha sido un golpe duro para ustedes como parientes. Imagínate cómo está toda la familia aquí. Uno sin dormir, sin, sin, sin nada. Imagínate cómo uno anda aquí. Maldita. Y el trabajo es olvidado hasta que uno pueda realizar lo que uno va a hacer. ¿Cómo pueden ustedes calificar a Cristian? ¿Cómo es él? Muchachos bueno, el, el pueblo lo puede decir, el barrio. ¿Cómo estaba el, el barrio aquí bordado. Y cosas que imagínate, un muchacho bueno, humilde, y mira los abogados por ahí cómo se encuentra y cosas también. Pero ¿Será trasladado en estos momentos entonces hacia Santiago? A Santiago, Ayón. Bueno, ahí está, señores, estamos, repito, a breves instantes ya de que Cristian sea... Eh, Trasladado desde el área de cuidados intensivos de este hospital San Vicente de Paul hacia el hospital Home de la ciudad de Santiago, a la espera de este hospital regional San Vicente de Paul, se encuentra.